Buongiorno cari amigos, a Pablo, el giorno de hoy. ¿Qué cosa facho? Ah, ¿qué cosa? No, hoy aceptate una fida que me ha faltado un follower me ha detto, Pablo, tú no eres capaz de hacer un ejercicio con la neve Tú que eres latino, que viene de la no, sabes como en la neve Ahora, si ¿sí más, acepta la fida Voy a hacer un respaldamiento, el mejor riscaldamento en la neve ¿Qué cosa facho? Voy a hacer 30 jumping jacks Lo repito, doy vuelta, la final será nuestra Santa. faccio el squat y por último, hago el mountain climber. yo puesto, lo repito, 2 veces. Mira, comando, prima de hacer cualquier actividad física, debes consultar con tu médico. <risas> Mira, comando, ok, ok, ok. Hago un poquito de movimiento, me doy un poco de prasa. Ta, ta, ta, así. Pero debo hacerlo veloce porque si no, después, poi... <risas> hoy, malato, malatillo, malatillo por 5 días. No, pero no es la idea, no es la idea. Y si más, siempre de estar en forma, cargo, lleno de energía. Mueve un poquito los brazos. en Indietro la espalda. Avanti. Su, yum. Echando un poquito, que el ginocchio no supere la punta del pie. guardalo qua Bacho de, de, de lata. <risas> ok, ok. Voy a iniciar. Mira cómo ando. Voy a iniciar con 30. Jumping ya, salto del payacho, no va a con el squat, eh, voy a hacer una modifica y por último voy a hacer el, el mountain climber, el mejor rescaldamiento en la neve con sí, sí más, <risas> guarda, voy a hacer una pasilla, <risas> Ay, voy a malar, no, no, no, esto no es la idea, mira comando, ok, ok, veloce, veloce, voy a hablar, leo, leo, me, me, me llama, ok, vamos a iniciar con el Jumping ya, 30 va. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 30. Va ver Te mueve en el posto. Te mueve. Te mueve. Te mueve. de Movilità! <risas> Movilità! Adesso, guardate! De guardate. Abro, e' a fare il guarda! Abro eccendo! Uno! Tre! Tre volte! Due! Tre! Ok! Salto, salto, salto, salto! Adesso! Cambio di gamba! Cambio, cambio! Basti, basti! Uno! Due! Tre! Un po di corto corto, corto, corto. corta, corta, corta, 3, 3, 1, 2, 3. Corsa, corsa, corsa, corta. Esto se llama rescaldamiento en la vida. Vátele, pero pura energía. Cambio, gamba. 1, 2, 3. Perfecto. Continúa la corsa, continúa la corsa. A veces, tu cosa es fácil. Fácil, el bónton, clipe. Voy a contar eh, 30, 30, 30. Postura. guardo de fronte, guarda. Guardo guardando de fronte. Uno, 2, tre, tre, tres, cuatro, cinco, seis, 7, ocho, nueve, diez, uno, 2, tres, cuatro, cinco, seis, 7, ocho, nueve, el 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uh. Ah, ja, ja. Oiga, estoy rescaldando. Mira, comando. Lo repito la última vuelta. Toda casa lo tres vueltas. Ja, ja. En casa, tranquilo, al caldo. Yo que soy Alfredo, de Mira, comando. Ja, ja. Continúa la cosa. Rescaldamento en la nieve. Ok. 30, 30. Va. Yo pilla. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, último 10, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 8, uh. salto, salto en el corte, salto. Salto del posto. ¿Qué sí, me pasa? Paso de lado. Ok. Auro. Tres, Tres vueltas consecutivas. Dos, Due. Tres. Corsa, corta, corsa. Corsa del posto, corsa. Ok, cambio, cambio, cambio. Uno. Due. Tres. Continuo, continuo la corsa, continuo. Continuo, continuo. Ok. Va con questo con este va? ¡Ja, ¡Due! ¡Tre! tres, corsa, corsa, corsa, cosa corsa. cambio cambio, cambio de pie ahí va ¡Uno! ¡Due! ¡Tre! el de pie de igual! la punta del pie pie de igual! ¡Cambio de pie de igual! 3, 3, pie Perfecta. Cosa, cosa, cosa Manca uno con, con la otra gamba Manca uno, manca uno Ok, si sí va, si sí va Uno dos Tres, perfecto, perfecto Cosa, cosa Nuestro último ejercicio El montoncante ¿Cuánto conto? 30 voltas Postura baja Postura baja, guarda de Uno, dos 6, 8, 9 e 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ah, ah, ah, ah. Come è, com è andato? Tutto bene? Guarda che è meglio reale, guarda 9 € guarda. <risas> 9. Grazie, grazie per fare questo riscaldamento della notte. Si tu ancora, non ti sento qui tu, si te va. Si scura adesso. Tu ancora. pam! Ah! Mamma mia, ¡Vámonos! ¡Vámonos!